Hey, bienvenidos a GlassyMes, yo soy Classy. En este video me voy a probar estos 5 labiales de Makeup Revolution Este es un kit que se llama Pro Lipstick Kit Bear Collection Son todos nude prácticamente, al menos para mi color de piel uh, Momento, eh, sí Simplemente me los voy a probar los 5 en los labios y eso es todo Voy a comenzar por este que se llama Bear 112, sooner or later Lindísimo, lindísimo, lindísimo para mi color de piel. El siguiente se llama Bear 113 Whispers. Oh, qué lindo. El siguiente se llama BEAR 111 UNTOUCHED Por cierto, estos labiales son muy cremosos, son hidratantes Se siente como ponerse bálsamo labial, simplemente súper súper hidratante UNTOUCHED Por cierto, obviamente, pensarán que es un poquito loco que esté usando dos looks diferentes. Estos looks me los acabo de hacer probando estas nuevas paletas de Makeup Revolution. Y me hice con una paleta un ojo y con la otra paleta el otro ojo. Así que suscríbete a mes, para que veas ese video, el cual te lo voy a dejar al final de este. Y seguimos. El siguiente labial se llama Verse 115 Mannequin. Uh, este tiene un subtono más cálido este va a ser muy bonito casi el mismo color de mis labios este viene siendo el verdadero perfecto nude para mi color de piel es tan cremoso, es como vaselina cremosa en los labios. Y tengo que decirles que yo anoche me puse uno de estos para salir y fui a cenar y no esperaba que se mantuvieran toda la noche porque realmente esa, esa fórmula tan cremosa no suele durar, no, te, no suele tener durabilidad sin embargo me sorprendió no es que me duró toda la noche pero yo comí y, y se me quedó me quedó un poquito se veía un poquito todavía pero sí como que tuve una buena experiencia con ellos anoche este por hasta ahora es mi favorito pero falta uno que se llama bear 114 naked beauty de quitar también son facilísimos uh. Este tiene como un... Es casi idéntico que el anterior, pero tiene como un poquito más de marrón en él. Vamos a ver si es cierto. No, no, no. Este es color piel ya. Este es... En mi tono de piel este es un bálsamo labial. Este no aporta nada de color. Y sería, en una persona más clarita que yo, seguro que... Súper, súper bonito. Súper bonito. Me encanta. Me encanta... Porque ya sé lo que voy a hacer con él, me voy a poner otro día cuando lo use, un poquito de delineador marrón, color piel un poquito marrón. Y entonces me lo pongo encima y va a ser excelente para un look nude. Bueno, y estos son los colores en mis labios. Espero que les haya encantado. Este video, y si es así, regálame un like y suscríbete a Clásimes porque estoy subiendo videos con mucha frecuencia, casi todos los días, cuando puedo. Y nada, espero que te quedes en Clásimes. Chao. Untouched.